¿Qué tal Betty y Maggie? ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Colegas de la Comunicación Digital. Me da mucha complacencia y alegría la creación de Betty, la combinación de sus dos nombres que reflejan en la Comunicación Digital a través de las redes sociales. Campañas estratégicas y exitosas les esperarán porque van a lograr reposicionar y consolidar marcas y hacer que su comunicación 360 a nivel digital sean verdaderamente espectaculares. Felicidades por la creación de BTI y que Dios, por intercesión de San Francisco de Sales. Y Que Tupacica Acupé, nuestra madre, les bendiga y les acompañe siempre. Les saluda el director general de Noticias Río de el señor David Alejandro Más Desde el estudio número uno, en el populoso barrio San Vicente de la ciudad de Azul.